Yo soy Mabel y esto es Maybelline Hoy les traigo algo muy especial Porque es la primera vez que voy a hacer esto Nunca jamás a ver, lo había hecho esto, Pero ya saben que aquí yo experimento Cosas nuevas, yo hago cosas nuevas Y todo para que pues Ustedes vean qué pasé, hoy les, les traigo algo muy especial para mí, yo sé que para muchos de ustedes también lo es La experiencia de un álbum, amigos, no sé si recuerden que hace unos meses atrás Sí, hace unos meses atrás, les reaccioné al MV de Astro, One. Wow. Pues amigos, me compré el álbum, me compré la cajita especial Amigos, buscando esa cajita Finalmente la encontré Y hoy les traigo el unboxing De esta maravillosa cajita Un momento Amigos, esta es la dichosa cajita Que estuve tanto buscando Pues amigos, por fin la encontré Con una chica en Facebook Les voy a dejar abajito en la descripción eh, Con quien la compré Muy buen servicio amigos Demasiado, no amigos, es que estando de lado esto, un ratito les voy a recomendar a la chica porque la verdad, mis respetos. Si bien yo no he tenido mucha experiencia comprando en Facebook, las pocas que he tenido, les puedo decir que de las que he tenido, esta chica ha sido la mejor, tiene mucha atención con ustedes, es muy detallista y está al pendiente de todo. Hasta hasta hace preguntas amigos, miren yo ya, ya la quiero muchísimo, la tengo aquí entre mis personas favoritas, y me hace creer que el mundo todavía merece la pena. O sea, todavía vale la pena vivir, amigos, por gente así. Pero bueno, volvemos con el unboxing. ¡Está precioso! O sea, ¿valió la pena el dinero que me gasté en esto? Está súper hermoso, yo enamorada. Y les muestro la PC especial que traía solo por comprarme esta cajita. Un momento. Esta es la PC especial, no sé si la puedan ver. Es Jinjin Jin y Sana. ¿Vieron que Sana estuvo hasta en la sopa? No puede ser, Sana me salió en todos los álbums. MJ, Sana y Vini, me salieron. Amigos, para que me salieran dos, son seis. Pero yo, encantadísima por la foto de Jin Jin. Y aparte, amigos, volviendo eh, a con la chica que encargué esto, me preguntó todavía este, cuáles eran mis vallas, el orden de mis vallas de Astro. Amigos, un amor a esta tipa, un amor. Porque guáchense, o sea, entiendo esto, es el agradecimiento por haber comprado en su tienda. Me mandó también otra parte con una, una tarjetita pues de agradecimiento por haber comprado en su tienda. güey, ¡Un detallazo! O sea, y recuerda que les dije que pues me preguntó eh, el orden de mis vallas, amigos. O sea, ya estas son fan -made, o sea, las hizo ella. Pero, o sea, el detalle en, en ponerme a mis vallas por si no me salían, me salió... <risa> Tengo el de jean jean. Me salió MJ también, pero pues ya la tengo repetida, Sana Bebé, y pues ya los de los chicos en general, el yo, el yours, la versión azul, la roja y la morada. Y también me mandó dulces. Encantadísima con esta chica. O sea, amigos, yo estaba encantada porque le prestó mucha atención a todos los detalles. Eh, era el que me dio durante la compra Tiene Amigos, yo estoy encantada con la chica esta Es Como les digo, ella es de mis personas favoritas Les doy la recomendación, amigos, para que Aparte O sea, que compren con ella eh, Les presumo mi... mis álbums de Astro eh, Compren con ella La verdad No me no me dijo nada para que lo mencionara En el video, no sabe que hago videos Pero, amigas, si lo llegas a ver te amo <risa> eh, amigos, hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado el unboxing pronto compraré más álbums para hacerles un unboxing y pues nada como ya les dije les voy a dejar el link acá abajo de la tienda de esta chica con la que compré mis álbumes de Astro les voy a dejar el envío de Astro y espero verlos la próxima semana con más videos no se olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar con todos sus amigos. Si les gusta el contenido del canal, yo estoy leyendo siempre sus comentarios. Y si quieren que reaccione, que comente algo, ya saben que yo lo hago. Espero verlos la próxima semana y nos vemos. Bye, bye.